Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy vamos a ver un video con tráfico de pago orientado al CPA y que os va a poder conseguir hasta 23.19. ¿Por qué 23.19? Porque es lo que yo he conseguido. Diarios con el mejor tráfico de pago, súper barato. Realmente está muy, pero que muy baratito. Os lo voy a mostrar todo paso a paso, vamos a hacer una campaña juntos y te voy a decir cuánto es el mínimo para empezar, porque estas redes ya sabes que siempre piden un mínimo para empezar a trabajar. Prepara papel y lápiz porque este vídeo va a ser súper bueno y súper divertido, vas a ver lo fácil que es conseguir conversiones,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 Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores porque es una de las mejores formas de implementar una estrategia. Por último, dale clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar. Bueno, vamos a trabajar en orden. Y para trabajar en orden, primero vamos a necesitar una red CPA. Atento, la red de CPA puede ser la que tú quieras, la que quieras, Max Bounty, Affiliate, AdWords Media, CPA Grip, CPA Lead, la que tú quieras, porque lo que nosotros vamos a correr son ofertas de Gift Cards. Cualquier red de CPA que tenga oferta de Gift Cards es válida. Yo voy a hacer el ejemplo con CPA Grip. CPA Grip es muy fácil de entrar, no te piden entrevista, no te piden pruebas de pago, por eso hago mis tutoriales con CPA Grip, porque es una red sencilla en la que cualquier persona puede entrar. Y vamos ahora mismo a CPA Grip. Esta es CPA Grip, esta es mi cuenta de CPA Grip. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a todas las, a todos los sitios que vamos a visitar, tú no te preocupes, abajo vas a tener todos los enlaces. Bueno, dentro de CPA Grip, Tienes todas estas cosas. Yo me voy a ir a My Offers y dentro de My Offers, ves, te aparecen todas las ofertas. Viene para que tú puedas elegir solo móvil, solo PC o las dos. Bueno, aquí te ponen el Net Profit de la red. La red está generando este dinero con esta oferta, por ejemplo, que es obtenga el contenido más reciente ahora, es mobile, es para pin submit, en fin, muchas categorías. Pero yo te he dicho que nosotros vamos a. Trabajar con ofertas de sorteos Así que me voy a ir primero A Estados Unidos ¿Por qué Estados Unidos? Muy sencillo Quiero que veas los payouts Vamos a poner las categorías aquí A ver si tenemos esta De email submit ¿Ves? Tarjeta Primark eh, 300 para gastar en H&M Mira los payouts 1.17 69 centavos 1.12 1.12 69 32 Todos son tarjetas de regalo Lo voy a ordenar por payout Y fíjate que lo más que pagan es 1.17 Y esta, esta oferta está muy bien Esta también está muy bien 1.12 Esta también 1.12 Esta también 1.12 Están bien Bueno, me voy a ir por ejemplo a Estados Unidos Que es el país que vamos a elegir Estados Unidos por esta categoría y mira la diferencia de payouts. Dos, empezamos con dos en lugar de, de uno. Entonces, si tú corres ofertas para Estados Unidos o cualquier país de tier 1, te van a pagar más. Vamos a ver, por ejemplo, unos países menos de, de tier 2, por ejemplo, México, no es tier 2, es tier 3, México, y fíjate en los payouts, nada. 0.52 el más caro. 34. 34. Cuando yo te digo que prefiero correr ofertas anglo, es por esto. A mí, las ofertas de la TAM me pagan muy poquito. Como puedes verlo aquí, es poquito. Tú puedes correr ofertas para la TAM, seguro. Hay para todos los países. Mira, por ejemplo, Guatemala, que es un país que la gente le hace un poco el feito. Guatemala. También tenemos ofertas para Guatemala. Pero mira lo que pagan. 0,08. 0,08. No es nada. Nada. No merece la pena porque el tráfico ya es más caro. Tendrías que conseguir tráfico muchísimo más barato que esto. Al menos una, la mitad para que tú pudieras ganar algo. Siempre y cuando hubiera conversiones. Así que por eso yo prefiero las ofertas Anglo. Bueno, ya tengo las ofertas que voy a correr. Yo prefiero que sean para las dos plataformas por... Aunque comprando tráfico tú puedes elegir o bien desktop o bien mobile, puedes tener ambas. Para efectos nuestros vamos a poner mobile. Y para mobile, aquí tenemos esta de 1000 PayPal Gift Card. Tenemos, mira, la de Taco Bell, funciona bastante bien. 750 PayPal Gift Card, 500 Wi-Fi Gift Card. Vamos a elegirlas. Como el precio no, como el pago el payoff no varía mucho. Voy a elegir tres. Tres ofertas. Esta primero. ¿Ves? Ahí está. La voy a poner aquí. La voy a copiar. Voy a copiar esa parte. Voy a poner esto en un bloc de notas. Ahí está mi primera oferta. Voy a coger el enlace. Y aquí vienen los enlaces. Russian Folders. Guíate por el primer enlace. Porque son los más nuevos. ¿Ves? Dice New y New. ¿Qué quiere decir? Que son dominios nuevos. Y, y como son dominios nuevos, pues no están quemados todavía. Entonces elige siempre el dominio nuevo. Le voy a dar a copy link y lo voy a poner en mi blog de notas. Ahí estamos. Luego voy a ir a la siguiente oferta. Y esto ya lo cierro. Y mi siguiente oferta va a ser esta. 750 Paper Gift Card. Vamos aquí. La tengo. Control C. La pego en mi blog de notas, control V. Hemos dicho, y esto es muy importante que lo pongas aquí, que vamos a correr todas estas ofertas para móviles. Todo es para mobile. Entonces aquí vamos a poner solo mobile o móviles. móviles, Para que no se nos olvide y no vayamos a meter la pata a la hora de comprar el tráfico. Bueno, voy a coger el enlace para esta oferta. Esto voy a copiar. Esto. 750 pay para gift card. Lo copio aquí. Y me voy a tocar la siguiente oferta. Este ya la tengo. Y voy a buscar la siguiente, que va a ser esta, la de 500 by Gift Card. Copio. Solo necesito copiar aquí una vez. Ahora necesito poner esta siguiente. Voy a copiar una por aquí y me voy por el enlace. Copio. Y lo pego aquí. Pero... Ya tengo mis tres ofertas de CPA Grip y lo que voy a hacer ahora es crear una landing page. Me voy a ir aquí arriba y te voy a poner los pasos. 1. Elegir ofertas en tu red CPA favorita. 2. Crear la landing page. La landing page va a ser estilo bio, estilo bio de Instagram sin ser bio de Instagram. Aquí yo voy a poner que hemos elegido CPA Grip. Y aquí vamos a, a trabajar con System.io. Tú puedes elegir la que quieras. Linktree, System.io, Instabio, Hay montones de micropáginas. Me voy a ir yo a mi cuenta de System. Voy a intentar hacerlo rápido porque ya está muy largo este vídeo. Aquí ya acabamos. Fuera, cerramos. Y me voy a System. En System, tú te puedes dar de alta gratis y hacer tus landings gratis. Hay un máximo, el máximo es de tres embudos con 10 pasos, es decir, 10 páginas. Así nos entendemos mejor. 10 páginas. Yo ya elegí una, ya la tengo preparada, es esta, te la voy a mostrar. Mira qué bonita ha quedado. Free gift card choose the gift card you would like to win below y aquí está, si te fijas, tres iguales win 500, win 500, win 500 porque la voy a acabar de terminar con, contigo directamente en pantalla. Mira Aquí la tengo. ¿Cómo la hice? Muy fácil. Me voy a ir nuevamente a System. ¿Ves? Menú. Le voy a poner Funnels. Dentro de Funnels vamos a hacer es crear uno nuevo. Create. Para construir una audiencia. Le pones algo que tenga que ver con lo que tú vas a promocionar. En este caso, Gift Cards. Como ya tengo una, le voy a poner simplemente Gift Cards. Y le voy a dar... Esto no importa porque la verdad no vas a vender nada. Acuérdate que es Build y Crear. Y vas a elegir una plantilla. ¿Qué plantilla? La que quieras. O una en blanco. Yo elegí, te voy a ver. Esta. Yo empecé con esta. Porque me gustó cómo estaba este recuadro aquí. Pero al final acabé haciéndola del todo. Otra vez. Así que bueno, da igual la que tú escojas. O si es una en blanco, da lo mismo. ¿Vale? Yo, insisto, elegí esta. Y así es como me quedó. Mira, es esta. Cuando tú haces un embudo, automáticamente System te pone la página de gracias. Quítala, esa no te va a servir. Fuera. Confirmas. Te quedas solo con esta, eliges la plantilla y se acabó. Insisto, yo elegí esta porque me gusta la forma en que está aquí. Y le di a seleccionar, pero luego la destrocé del todo. Esto también cámbialo. Pone algo que tenga que ver como Gift Card y lo guardas. Y le das a Editar. Y en editar, ya te digo, yo la hice toda desde el principio Así que esto, ves aquí el, la espita verde Tiene aquí un background Y le pongo el background ninguno Inner ninguno Nada de imágenes de fondo Y se acabó Luego, si no, se, si no lo encuentras en sección Es que está más atrás Entonces te vas a las settings Y aquí ves que aquí está fuera Ya está así de fácil, puedes ponerle un fondo o puedes no ponérselo, yo no le puse la verdad, lo dejé así y esto lo quité, fuera aquí simulé que era un perfil de WhatsApp de Instagram, le puse la arroba y le puse por ejemplo, gift card, luego aquí rellenas los datos que sean esto yo lo quité, fuera esto yo lo quité, fuera y me quedé con este botón y en el botón ¿Ves que dice aquí Send Form? Lo quité y le puse Open URL. Y la URL va a ser evidentemente las de nuestras ofertas. Y así lo terminas. Es muy sencillito. Muy, muy fácil. La verdad consiste en súper fácil. Bueno, esta me voy a salir fuera. No voy a guardar cambios. Me voy a guardar, ir de la página. Y me voy aquí a Funnel List. Y la voy a eliminar. Porque entonces esta sería mi tercer Funnel gratuito. Y no lo quiero desperdiciar Confirmamos. Me quedo con este y le voy a dar clic a, a la página y le voy a dar clic a editar para que la veas finalizada. ¿Ves? Es lo que te decía, free gift card, choose the gift card you would like to win, below and click on the button. Y aquí están los tres botoncitos, grises, discretos, bonitos. Y lo que vamos a hacer aquí es poner open URL y la URL va a ser esta. Voy a coger esta primero, control C. Y voy a ponerle aquí donde le había puesto Google, pues pongo esto. Y este texto tiene que coincidir con este texto. Entonces voy a coger este texto, Control C, y lo voy a poner donde dice B, Button, button Text, Control V. Míralo, ahí está. Me voy al siguiente y hago exactamente lo mismo. Cojo el texto, Control C, me voy a mi página, al botón con el aspita naranja. Y me pongo, me cambio el texto. Y también cojo el enlace. Estos enlaces ya sabes de dónde salen. De nuestra página. Aquí, open el URL. Y me voy por el último. Y hago exactamente lo mismo. Control C. Me voy para acá. Le pongo el texto. Y cambio la URL. Esta. Control C. Y me voy a la URL. Esta. Y lo guardo. Save. Me aseguro, me aseguro que en versión móvil se vea bien. ¿Ves? Le doy aquí al mobile. Se ve perfecto. Listo. Ya que lo tengo bien en versión móvil, le voy a guardar cambios. Y voy a copiar, me voy a salir y voy a copiar la URL. Esta de aquí. Puedo modificarla. Y ahí le vamos a poner Get Gift Card. Free. Voy a copiar Control C y también se lo voy a poner aquí Aquí me sirve pero aquí no Entonces voy a poner Gift Card Free A ver si me lo acepta Listo, y le voy a, a copiar Aquí el enlace, copiado Y lo voy a poner en mi blog de notas Y aquí voy a poner Landing Y ya estamos Ya hemos creado la landing ¿Qué sigue? Vamos a ir a comprar el tráfico 3, comprar Tráfico. ¿Dónde vamos a comprar el tráfico? Bueno, Hay muchísimas redes Push Pero la que yo te voy a mostrar es muy baratita Es tráfico Push Y es esta Se llama Push.house No te preocupes, abajo vamos a poner los enlaces esta es la, la, esta es la plataforma Es más o menos nueva Está muy bien Puedes ponerla o en inglés o en ruso <ríe> Lo que tú quieras Viene para que contactes a la gente en Telegram este, por ejemplo, es ruso. Este no lo he probado. Y viene también en Skype. Viene que es IOS Push, InPage, Native y Push. Nosotros vamos a trabajar Push. Viene el precio por país y tráfico. Voy a ver todos los países. Para que tú veas el tipo de tráfico. Si yo quiero comprar, por ejemplo, para Brasil. Mira, 004, 007. Baratísimo, 002, 357. Los clics que hubo ayer, 400.000 en móvil y 32 en PC o desktop, pero qué pasa aquí? Aquí, si yo me voy a CPA Grip y quiero correr, por ejemplo, en Brasil que tienen muchísimo tráfico, lo que yo voy a hacer es buscar ofertas, pero las ofertas, como hemos visto antes, según el país, mira Brasil, por ejemplo, mira qué baratitas, 13, 13, 18, tendría que mega optimizar el tráfico para que me saliera rentable y por eso corro ofertas que me den bastante payout porque aunque el tráfico sea baratito hay que comprarlo y tiene que convertir y si me pagan tan poquito pues no tiene ningún sentido por ejemplo para Guatemala que habíamos visto antes Guatemala mira 0,08 centavos 0,08 es que me sale más caro el tráfico no tiene sentido. Aquí en Guatemala es esta, GT, Guatemala. 0,03, 0,5, 0,6. 15, 25. No sé, tendría que optimizar mucho. Por lo tanto, yo prefiero el tráfico anglo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los precios son 28, 5 y 19. Como me pagan más de un dólar, pues es más fácil que yo pueda convertirlo con relativa facilidad. Bueno, ya. Ya he elegido lo que voy a hacer y me voy nuevamente a Pushing House y me voy a dar de alta. Para empezar con esta red, lo mínimo que te piden son 50 dólares. Si no tienes 50 dólares para arrancar, no te des de alta porque es lo mínimo que te piden. Bueno, vamos a darle a Sign Up. No Sign In. Sign In es cuando ya estás. Aquí Sign Up. Y en Sign Up nos vamos a rellenar esto. Es muy sencillito. Voy a poner mis datos. Te los voy a tapar porque... No tiene sentido que me descubras absolutamente todo. <risa> Así que te voy a tapar los datos. Te piden Skype o Telegram. Puedes o no ponerlo. Yo sí me gusta ponerlos. Así que ya está. Le pones que no eres un robot. Y Sign Up. Eso es todo. Mira, aquí me dicen que tenemos un chat en Telegram. Que puedo irme al chat. Esta es la guía para trabajar con Push House. Lo vamos a bajar luego. Y aquí están las top campaigns. Eh, Sudáfrica, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Nueva Zelanda, Japón, México. Bueno, vienen los news, network El volumen. Esto es muy importante, network volumen. Yo quiero comprar tráfico con volumen. Si no tiene volumen, no tiene sentido comprarlo. El volumen es para escalar. Si no tiene volumen, no puedes escalar. Si tiene, sí puedes. Bueno, pues aquí todo esto es network volumen. Se puede escalar porque hay millones de de, de clics viene el push, creamos campaña, lista de campañas grupos de campañas, estadísticas y postback para este tutorial vamos a ir directo a crear campañas, push le doy a create campaign y aquí ya empezamos a trabajar, título y el título va a ser por ejemplo ves que aquí tenemos gift card gift card, gift card vamos a poner gift card to spend a ver si nos cabe porque esto es muy delicado, tenemos que poner GivePart Spencer Link. Y en el link vamos a poner nuestra landing. Esta va a ser nuestra nuestra nuestra nuestro enlace. Ahí lo ponemos. Todo esto podemos ponerlo. Ahora mismo no lo voy a poner por efectos de nuestro tutorial, pero puedes ponerlo. Viene el title y voy a volver a copiar esto. No me voy a dar muchísimo mal. Gift cards to spend today. Vamos a poner así. El texto vamos a poner el mismo. Pero vamos a poner un get. Get gift cards for free to spend today. For, ya me disculparán los que saben inglés de verdad. Yo estoy haciendo este pequeño tutorial. Así que lo vamos a dejar así. Países y precios. Vamos a Estados Unidos porque es lo que queremos comprar nosotros. United States. Y me pone aquí la ciudad todas y el CPC. El mínimo es 0,028 y el máximo 195. Vamos a dejar así este precio. Los dispositivos, acuérdate que la nuestra, por eso tomamos nota, es para móviles, solo mobile. Entonces vamos a poner aquí. Dispositivos mobile. Las edades de suscripción vamos a poner. Mientras más antiguo, mientras más... Nueva, te cobran más. Vamos a ponerla en todas eh, las versiones de Android. Las puedes elegir. Las vamos a dejar todas. El Bros. Language lo vamos a dejar todo. Y el de Campaign. A mí me gusta correrlas salvo los domingos. ¿Ves? En Sunday. Sunday no me gusta. Así que lo voy a quitar. Todos los demás días sí me gusta. Y aquí me dice que el tiempo es UTF más 2 porque es mi zona geográfica. Bueno, ¿qué más vamos a ir? Esto lo vamos a dejar de momento. Ahora vamos a ir para ello. Y nos vamos a lo que es el límite. Total de budget. Y aquí me pone que peligro. Que puede ser sobrecorrido ese límite. Así que el total le voy a poner 10. Y en diario le voy a poner 5. No le voy a poner total de clics. No le voy a poner límite de clics. No voy a poner nada de audiencias todavía. Porque no hemos hecho nada. Entonces, al ser una primera... Testeo, pues lo voy a dejar así. Esto lo voy a dejar tal como está. No voy a poner nada. Le voy a poner, si tú no quieres que empiece a correr, le pones esto. Stop After Moderation. Que me la detenga antes de la moderación. ¿Más de 18? Pues no. A mí me da igual que no sean mayores de 18. A lo fit. Quiere decir que va a habilitar el, trafo, el tráfico de terceras partes en las bases de datos. Y dice que para recibir desde los feeds, el balance mínimo tiene que ser de $70 dólares. Vamos a ponerle para empezar con $50, lo dejamos así. Y si no, aquí mira, te pone los feeds. ¿Qué feeds quieres? Y hay un montón de feeds. Vamos a ponerlo así porque vamos a arrancar con $50. Y vamos a ir a crear los. A hacer las creatividades. Viene icon e image. Para eso nos vamos a ir a Canva. En Canva vamos a crear una imagen de 492 por 328. Me voy a ir a Canva que es gratis también. 492 x 328. Tamaño personalizado. 492 por 328. Listo. Creamos un nuevo diseño. Y aquí lo que le voy a poner son simplemente GIF Cards. Me voy a ir a Google. Y voy a poner GIF Cards. Listo. Me voy a ir a las imágenes. Buscamos una imagen que sea bonita. Esta me gusta, por ejemplo, vamos a abrir la imagen en una nueva ventana. Vamos a ver si hay alguna otra. No nos demos mucho mal con, con este tema. Simplemente queremos que sean gift cards, un montón de gift cards. Esta, por ejemplo, es bonita. Abrimos el nuevo tab. Ah, mirad, esta es muy, muy bonita. Así que la voy a guardar. ¿Veis? Es bonita, la voy a guardar. Guardar imagen. Baby Mesh, tal cual, ¿eh? no vamos a ponerle nada más. Fuera. A ver esta otra que habíamos dicho. Esta me gusta. Le voy a dar botón derecho también. La voy a guardar. Save image as. Me voy a llevar nuevamente a Canva. Voy a tratar con esta. Ah, mucho mejor. Vamos a ver así. Y la voy a poner hacia acá. Me gusta. Y en esta parte voy a poner un texto. Por ejemplo. Esta por ejemplo. ¿Ves? Voy aquí. A, des a quitar el texto que no me sirve si te fijas tiene una línea punteada y luego líneas continuas eso quiere decir que está agrupada me voy aquí y la voy a desagrupar lo que no me sirve lo quito esto fuera fuera solo me quedo con esta parte y vamos a ponerle choose give free gift card ya está vamos a hacer más pequeñito vamos a ponerlo por ejemplo a 18 es así, pequeñito como este negro voy a, a poner el texto amarillo, chillón, para que llame mucho la atención la parte de atrás vamos a ponerlo en un fondo, que your free card y vamos a ponerle una flechita en los elementos arrow. lo importante es que se vean las cards, esto fuera Podemos hacerlo más grande. ¿Ves? Así. Aunque se corten, da igual. Así. el que queden cortadas, da lo mismo. Listo. Y así, esto hacia abajo. Y el arrow, esta es la que vamos a poner. En definitiva. Ahí. Listo. Ya está nuestra imagen. La vamos a descargar. Y le damos aquí donde dice descarga sin más, descargar y ya la tenemos, y me voy a mi red voy a la, im la imagen la voy a llamar, y vamos a poner me pide que la recorte vamos a recortarla ahí al parecer no está del tamaño que ya quería save, ya está y luego me pide un icono de 192 por 192, me voy nuevamente a Canva y hago un diseño nuevo de 192 por 192 Listo, creamos el diseño nuevo. Y aquí vamos a poner en elementos. Y para no meternos mucha prisa vamos a usar la misma imagen. La que hemos usado antes la vamos a usar. Así que como ya la tenemos subida, me voy aquí donde, dan, donde dice subidos. Y la voy a usar la misma. La Hago grandotota. Muy grande. Sin más. ¿Veis? Así. La descargo en compartir, descargar, descargar, me voy nuevamente a mi red, listo, lo llamo y este diseño sin título, ponemos el tamaño todo correcto, listo, save. Ya están muy bonitas y vamos a ir a la siguiente parte, save, error mínimo, mínimo. Me pone que el límite el mínimo es de 10, así que el límite el mínimo es de 10. Aquí le voy a poner 20, que corra dos días. Save. Ya está la campaña, la tienen que moderar. Y cuando esté moderada, pues ya empezará a correr nuestra campaña. Para meterle dinero simplemente vamos a Finance y nos pide que vamos a usar. Visa, web WebMoney, Crypto, CoinPayments, Capitalist, la que nosotros creamos. Cerramos el depósito mínimo es de 50 y empezamos a correrla. Y con esta red, como el tráfico es tan baratito, nosotros podemos empezar a generar buenos ingresos con este tipo de ofertas. Insisto, la red no importa, cualquier red, la que tú quieras. Yo puse esta porque es fácil de entrar, todo el mundo puede estar allí, no pide nada y puedes elegir las ofertas sin ningún problema. Lo dejamos hasta aquí por ahora. No te olvides que en la parte de abajo te voy a dejar todos los enlaces para que tú no pierdas tiempo buscando Nada, nos dejamos hasta aquí Marketer, te agradezco el tiempo que has tomado para ver este video, espero que te haya gustado, que puedas ponerlo en práctica porque la verdad 50 dólares para lo que es el CPA es poquito dinero, puedes empezar a testear y una vez testeando y empezando a optimizar ya puedes escalar con esta red o con alguna otra. Te envío un abrazo Marketer. Nuevamente te invito a que te suscribas al canal, a que le des clic a la campanita, a que compartas el video y sobre todo recordarte, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!